Hola, soy Elida Caturegli, eh, soy de Villa Constitución y soy colaboradora y ayudante en la Escuela San Pablo de la profesora de Biología con los chicos de primer año. Es el segundo año que venimos a visitar el INTA y la verdad que eh, muy lindo porque nos llevamos las dos veces que venimos, las dos veces nos llevamos un montón de conocimientos y de, y de cosas por practicar. Que así, muchas gracias. Bueno, soy Alejandra González, profesora de Biología de la Escuela San Pablo. Eh, realmente una experiencia hermosa. Pensábamos que íbamos a ver lo mismo que el año pasado, pero nos vamos muy enriquecidos con todas las cosas que nos han enseñado. Eh, muy aplicable. Eh, realmente para los chicos es importante porque evacúan dudas, igual que nosotras. Eh, así que bueno, agradecemos esta apertura que tienen hacia la comunidad. Muchas gracias.